Ya. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Bejarano Lozano. Soy afrodescendiente en, nací en la ciudad de Bogotá. Mis padres eh, son del Chocó, de Quigdó.